Buenos días eh, amigos, colegas hemos estado viendo en, en los episodios anteriores de esta serie de vídeos eh, eh, cómo escribir la historia en el siglo XXI hoy toca hablar en este episodio número 38 de cómo eh, enseñar la historia en el siglo XXI siempre en nuestra doble condición de profesores e eh, eh, historia, historiadores eh, sobre la escritura de la historia en este nuevo siglo, eh, eh, hablamos eh, continuamente del nuevo paradigma historiográfico, eh, que partiendo de las tendencias historiográficas anteriores y de las necesidades actuales, pues eso, vamos, va o vamos delimitando el oficio historiador en este siglo XXI. Lo mismo podríamos decir de, de la enseñanza de la historia. Eh, eh, llevamos hace años que venimos hablando también de un nuevo paradigma educativo de la historia que se basa en las corrientes didácticas anteriores, busca la adaptación a las necesidades actuales y a diferencia de lo que pasa con la historia, en el caso de la educación hay que tener en cuenta de que eh, las corrientes vienen eh, determinadas por, por, la, por la pedagogía, que es otra social diferente de la nuestra y que a su vez la pedagogía está muy influida por la eh, psicología, dato también diferencial que no existe eh, cuando tratamos del tema de historio, historiográfico eh, puro, eh, siempre refiriéndonos a la enseñanza en la universidad y, y en la enseñanza en, en, en preuniversitaria es decir, la enseñanza secundaria o la enseñanza media, que es muy importante porque es donde hay más interés por parte de, de los estados en, en controlar todo ese proceso educativo. En la enseñanza secundaria más interesantes están todavía que en el caso de la, de la universidad donde funciona eh, la libertad académica. ¿no? Bien, eh, la evolución de la de la didáctica y de la historia pues tienen similitudes y, y, y diferencias. Tiene un origen común en el positivismo, el empirismo de, de la escuela psicológica pero también didáctica conductista eh, de finales del siglo XIX y después eh, también pues eh, nos encontramos, igual que la nueva historia, eh, eh, nos encontramos en el siglo XX con pues, la nueva escuela, con dos grandes eh, tendencias didácticas, que, es el, que son el constructivismo y el eh, marxismo. ¿no? El conductismo sitúa el centro de gravedad en el, en el profesor y aplica criterios de, de premio y castigo en el proceso educativo. En definitiva, es la, la escuela eh, tradicional, pues que bebe de la influencia de la psicología de conductista, de, de Paulo, de, de, de Skinner, y, y que podemos resumir para los que le vivimos en nuestra, en nuestra infancia en España, en la España de Franco, en eso de memorizar y pegar, que era así como nos enseñaban o pretendían enseñarlos. Bien, el, el constructivismo aparece en el en el siglo XX no se basa tanto en el profesor como en el alumno, eh, la máxima es aprender eh, a aprender ¿no? eh, y se, se apoya en la psicología de la mente, en la psicología eh, cognitiva, no en la psicología de la conducta. ¿no? Eh, digamos Sus referentes son Jean Piaget, eh, John eh, Dewey, Jerón eh, eh, Brunner, en fin, eh, la, la otra corriente historiográfica renovadora de, de, de, de la iática de la pedagogía en el siglo XX, pues naturalmente es el marxismo, podemos hablar de un marxismo subjetivista y un marxismo objetivista, como en otras ocasiones, en el marxismo subjetivista hay que hacer referencia a Paulo Freire y a su pedagogía de la liberación que introduce la educación en valores, el compromiso social del maestro y en el caso más objetivista estructural diría yo, hay que habría que hablar de Lev Vygotsky que introduce el contexto social como un elemento esencial en el proceso educativo de los niños y de los jóvenes, donde entra por lo tanto como, como elemento a activar y a tener en cuenta pues, la, la familia y desde luego los profesores como mediadores. ¿no? Bien, eh, la educación, ya lo comenté a diferencia de la historia de, desde el punto de vista de la investigación y de, y de su escritura la educación, atrae a los poderes públicos, es decir, el Estado quiere intervenir y no solo el Estado, sino también los poderes económicos más o menos ocultos, en, en, tratando de imponer eh, eh, una metodología de la enseñanza y unos conocimientos de historia muy, muy concretos, eh, presión que, que, que ya sufrimos y en muchos casos además forma parte de la legalidad vigente, ¿no? Por lo tanto, sabemos de qué estamos eh, hablando. ¿Qué, qué, qué, qué supone esto, toda esta intervención pública? Pues bueno, que cuando eh, en el siglo XXI retorna la historia tradicional por la propia crisis de las nuevas escuelas, etc., eh, entonces se, se, nos, se, se nos ofrece la, la idea didáctica de la educación en competencias ¿no? que es asumida y, eh, y de alguna manera impuesta globalmente por la OCDE eh, con la colaboración de la Unión Europea y, y, y de los Estados Europeos en general eh, pf, eh, definen una didáctica oficial eh, más o menos obligatoria según los países y las, y las zonas. ¿no? ¿Qué supone esta educación en competencias o qué ha supuesto esta educación en consecuencia? Bueno, en primer lugar, la marginación de la educación en valores. En segundo lugar, reducir el profesor a un simple facilitador que tiene que estar con la boca eh, tapada cuando da clase, como condición para el aprendizaje colectivo, lo cual es una simple caricatura, naturalmente, de, de, de lo que tuvo y tiene de positivo el constructivismo. Y en tercer lugar, eh, se trata eh, naturalmente de, de, de constituir como objetivo principal de la, de la educación, eh, tanto en, en la enseñanza media como también en la universidad, eh, la, la educación en competencias ligadas al ejercicio profesional eh, futuro. Es decir, se trata de, de exportar de la enseñanza laboral a, a, a la enseñanza secundaria, incluso a la enseñanza universitaria, eh, lo, que, eh, lo que conocemos como, como competencias eh, eh, laborales. ¿no? Eh, puede parecer pf, un poco fuerte, pero eh, es el fondo del, del problema que, que estamos criticando aquí y, y tiene que ver con paralelamente con esa tendencia a condicionar la universidad en función del servicio que pueda dar al mundo empresarial. Todo esto de la educación en competencias laborales aplicada al conjunto de la enseñanza primaria, media y universitaria fue posible porque vivíamos un momento de pensamiento único neoliberal que hoy ya de alguna manera estamos afortunadamente dejando atrás. Pero bueno, estamos haciendo historia de las tendencias didácticas y su incidencia eh, en la enseñanza de, de la historia. Y claro, el problema que se planteaba con esta novedad de la educación en competencias presentada ni más ni menos que como nuevo paradigma educativo es cómo aplicar eso a las humanidades y a las ciencias sociales y ahí pues la inteligencia de los colegas que por ejemplo estaban, están en el proyecto Tuning en la, en la, en la, en la, en la Unión Europea que, que le dieron un poco la vuelta a la, a la tortilla, no claro, no tenía mucho sentido la propuesta inicial, porque claro, competencias laborales en, en el campo de, de la historia eso que es, bueno pues dijeron, ya que eso va a ser y, y de hecho aún sigue siendo en cierta medida después del plan Bolonia obligatorio pues vamos a mm, formar al alumno no solo en la universidad, yo creo que también en la enseñanza secundaria eh, para que aprenda a manejarse con fuentes históricas, o sea que aprenda historia pues a través de los artículos de la prensa actuales o pretéritos a través de, de, de, de la historia oral, es decir, haciendo entrevistas, por menos para la historia del siglo XX, pues, eh, que aprenda historia pues, eh, trabajando con, con, con arte, con elementos eh, eh, arqueológicos, eh, etc. Por lo tanto, en fin, no hay mal que por bien no venga, algo sacamos de esta imposición de la educación en competencias como es formar muy tempranamente y de y, y una manera, digamos, elemental a nuestros alumnos eh, en, eh, en, en, en historiografía, es decir, en cómo se, se escribe eh, la historia, aprendan un poco cómo se escribe la historia eso además si se hace en la enseñanza secundaria pasará que en la, en la enseñanza universitaria nos vienen mucho más preparados para ser eh, eh, profesores e historiadores eh, críticos con habilidades no solo para leer sino también para escribir eh, la, la, la historia ya dije, no hay mal que por bien no venga Después del COVID, pues está, estamos todavía en ese proceso, se están produciendo cambios muy serios, es decir, el, el neoliberalismo está de, de capa caída, eh, igual el, la idea, lo mismo que la idea de, de, del mercado como regulador de, de la vida, eh, el, los valores universales eh, que desde el inicio de la globalización, pues, estaban teniendo mucha fuerza incluso con carácter legal en el derecho internacional ha recibido después de COVID, está recibiendo un gran impulso para empezar eh, eh, el derecho a la, a, a la vida y a la, y a, y a la salud y, y también ha, ha recibido, está recibiendo un gran impulso el Estado eh, social eh, eh, en fin, dado que la, la, la propia pandemia pues, ha incrementado enormemente las desigualdades eh, sociales y, y, y además el propio proceso de vacunación, como estamos viendo, muy desigual según el país en el que vives y la clase social a la que pertenezcas. Por lo tanto, todo eso ha dejado un poco atrás ya esa idea neoliberal de dejar que el mercado gobierne nuestra vida, entre otras cosas, porque eso produjo la crisis del año 2003 con, con la consecuencia de una gran recesión y ahora mismo pues ese, esa norma de políticas públicas no sirve para nada cuando lo que tenemos es la urgencia que, que genera la, la gran pandemia de este siglo XXI que todavía no hemos superado eh, plena Plenamente. Urge en este proceso post-Covid, por lo tanto, eh, reformular el nuevo paradigma de la historia, eh, superando la, la parte negativa del, paradis, del nuevo paradigma educativo neoliberal. Neo y esta superación, eh, eh, en mi opinión, pasa por cuatro puntos importantes. Bueno, sobre esto yo ya he escrito en el año 2007... Por lo tanto, todo lo que ha pasado después ha venido a confirmar las propuestas que allí hacíamos en ese trabajo al que haré referencia al final de este episodio. Hablaba de cuatro cuestiones nuevas ¿no? que yo añadiría, sacadas de ese trabajo mío del año 2007, pero también de las reflexiones generadas por la nueva situación en el mundo y también en el mundo de la política a partir de, de la pandemia del COVID-19. ¿no? Primero, que para educar a los niños y a los jóvenes, la educación en valores tiene que estar por delante de la educación en competencia. No se trata de sustituir la educación de, en competencias por la educación en valores, sino de subordinar la y reformular la educación en competencias en, en en función de, de una eh, educación en valores que pasaría a un primer eh, lugar. Eh, seguir la idea del proyecto Tuning y, y educar a nuestros niños y también a nuestros jóvenes universitarios, salvando las distancias, en competencias eh, historiográficas, que, que aprendan a buscar datos, a hacer análisis, históricos mínimos. Claro, esto de alguna manera en la universidad ya se hace, ¿no? Pero eso debe hacerse en todos los niveles de, de la enseñanza, donde hay asignatura de, de, de historias, ¿no? Siempre reduciendo la memorización a un mínimo y sabiendo de que la nueva forma de enseñar en este nuevo siglo debe de estar en relación con la nueva forma de escribir la historia en este siglo. Es decir, que el nuevo paradigma educativo de la historia que proponemos guarda mucha relación desde nuestro punto de vista o debe guardar mucha relación desde nuestro punto de vista con el nuevo paradigma historiográfica del que venimos hablando en esta larga serie de vídeos sobre qué es. La historia. bueno en tercer lugar, naturalmente no negamos que el profesor de, de, debe facilitar digamos el aprendizaje colectivo y que, y que los alumnos aprendan a aprender pero también además de facilitador el profesor tiene que ser transmisor de valores y de conocimientos esto último que por desconfianza hacia, hacia el mundo del profesorado, eh, el paradigma neoliberal de, de, de la pedagógico eh, trataba de, de evitar. El profesor debe jugar un papel, seguir jugando un papel central, claro, sin volver a caer en la enseñanza memorística y coactiva eh, que, que hemos sufrido eh, durante eh, buena parte del siglo pasado, ¿no? todavía. ¿verdad? Bien, y en, último, en cuarto y último lugar, no tiene sentido tener... Buscar profesores, sobre todo en la enseñanza secundaria, de nuevo tipo, etcétera, que enseñen a los niños a pensar eh, por sí mismos, a analizar la historia inmediata que los rodea, la historia inmediata y anterior, en fin, sí, esos profesores, para poder llegar a ser profesores eh, de enseñanza secundaria, tienen que pasar unas oposiciones donde donde necesitan varios años para memorizar eh, toda la historia escrita sobre los temas de los programas, eh, que el tema, los temarios de los programas de estudio que tenemos en la enseñanza secundaria. Es una barbaridad, eh, es ahí el, el retraso es eh, fe, fenomenal, igual que se ha hecho con otras oposiciones, las oposiciones de enseñanza secundaria deben cambiarse y mucho más cuando se trata de la historia y mucho más cuando se trata de enseñar a los alumnos a pensar históricamente desde su más tierna infancia. Nada más lecturas que, y audiciones y visualizaciones que propongo, un texto y un vídeo. El texto es, ya hemos hecho referencia, mi artículo del año 2007 que está republicado en muchos lugares que se titula Propuestas para un nuevo paradigma de la historia Perdón Propuestas para un nuevo paradigma educativo de la historia y después el vídeo pues una conferencia mía en la escuela normal superior de la ciudad de México en el año 2011 titulada Didáctica de la historia valores o competencias con interrogación. Bien, eh, el próximo episodio será sobre la egohistoria, es decir, la historia de uno misma, de uno mismo, el historiador poniendo pues, en práctica eh, su oficio, pero aplicado a sí mismo y a su propia evolución personal, familiar y, y social, analizando, claro, obviamente, el, la incidencia sobre eh, la historia que escribimos y enseñamos. Euhistoria, historia, por lo tanto, sería el episodio 39, la próxima semana eh, lo grabaríamos en principio. Y nada más, nuestro sino es enseñar e investigar, investigar y enseñar, sed felices.